que los detengan, por, por los niños, por las niñas y por la familia. Entonces, ustedes también están, son los amigos de Federico y es adelante. Y esto es un proyecto que no va a parar. Eh, la versatilidad de, de, de Michael, esto nos ayuda. Queremos que sea un proyecto también para la familia que llegue a otros lugares, que lleve a otras manifestaciones, igual que estamos impulsando del tema de la de la inclusión, eso es muy importante. En momentos como esto la sensibilidad, a veces, a lo mejor no es tan grande el aporte en cuanto a cantidad, pero estamos ya incluyéndolo en todos los nuevos proyectos, pero también en las películas que forman parte de nuestro patrimonio. Quizás con alguna imperfección técnica porque no fue concebido así. Pero estos son momentos de unirnos y de soñar, y de soñar, y de incluir, y de soñar mucho, de abrir la imaginación, la imaginación de nuestros niños, la imaginación de la familia para seguir creciendo, para enfrentarlo todo.